estos son sus canales de estilo y estilo clásico yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que aquí vamos a siempre enfatizar en algo muy importante el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino y miren hoy quisiera hablar del padre, del hombre que es un padre, del hombre que es o que fue nuestro padre y de los hombres que fueron los padres de nuestros padres, ser padre no es algo sencillo, los hombres somos hombres en principio, somos, somos seres humanos y muchas veces somos padres pues porque nos tocó la buena suerte o la mala suerte de ser padres como ustedes quieran tomarlo a lo mejor no teníamos intención de ser padres y acabamos por ser padres aún así aunque nuestra mejor intención hubiera sido ser padres, tener hijos engendrar hijos ser un papá, debo decirle algo nadie nos ha enseñado ser papá mi papá el mío yo no sé yo no sé dónde aprendió a ser padre él era un hombre muy sociable un hombre de negocios muy exitoso se llevaba muy bien con todos sus amigos tenía mentores importados de españa de francia y de italia y Tenía un amplísimo grupo de hombres de negocios con quienes se juntaba, pero eso no fue algo que nos transmitió ni a mi hermano ni a mí, a mí en lo personal tampoco. De hecho, yo me dedico y me, me dediqué siempre al mismo negocio de mi, de mi papá, que es el negocio de los, de los zapatos. Pero no recuerdo que mi papá me hubiera enseñado nada de los zapatos. Yo lo tuve que ir aprendiendo conforme yo veía lo que él hacía. Fue una cuestión mimética. Esto no quiere decir que fuera un mal padre. Por el contrario, fue un padre generoso. Fue un padre dador. Dador de todo: dador de cosas buenas, dador de cosas regulares y dador de cosas malas. Porque al fin y al cabo, un papá es un hombre. Y un papá no tiene por qué ser una figura moral o una figura novelesca, o una figura figura ideal o idealizada. Vale, es un hombre con todo lo que eso significa, con sus vicios, con sus virtudes, con sus buenos hábitos, con sus malos hábitos, con todo. Es un hombre que si bien en familia, en casa es un papá, Fuera de casa, no es, un, no es un papá Fuera de casa, entre sus amigos es un hombre Y como tal se comportaba Y como tal se comportó siempre El mío Y muchos otros Y de eso, de eso quiero hablar Ustedes, ¿qué opinan? ¿Ustedes qué clase de papás son? ¿O qué clase de papás se imaginan que pueden ser? ¿Y cuál es La fórmula más adecuada en nuestros tiempos de ser un papá hay un por ahí siempre desperdigado un, un dicho que dice que un papá es un amigo y yo no estoy de acuerdo un papá es un papá y un amigo es un amigo el papá nos engendró. al amigo nosotros lo buscamos o el amigo nos busca pero es muy difícil que nuestro papá sea nuestro amigo, porque su función es otra. Su función no es ser nuestro cuate, su función es ser nuestro papá, el que nos guía. Quizás no sea, no, no sea nuestro mentor, porque no necesariamente un papá es un experto en todo. Un papá es un experto o, o un hombre que sabe mucho de una o dos o tres cosas y que... Quizás nos las quiera regalar o nos, o nos las quiera dar o nos quiera instruir al respecto, pero no son más de dos o tres cosas en las que podría ser un mentor. Nosotros, nosotros los que no somos padres, bueno, cuando no somos padres, buscamos mentores en los maestros, en los maestros y en los libros y en las figuras novelescas. Pero a lo que voy es a que en este momento... Sea como haya sido el Padre que tuvimos, lo recordemos con el cariño, con el que se recuerda al hombre que nos trajo al mundo, al hombre que nos hizo lo que en este momento somos para bien o para mal, pero ese, ese hombre, ese Padre es el que nos hizo, el que nos trajo el que nos puso en este momento en lo que somos a ese padre es el que quiero rememorar en este momento junto con ustedes y ojalá que todos ustedes tengan un recuerdo agradable y le puedan brindar un abrazo muy cariñoso a ese padre si lo tienen todavía y si no realmente, espiritualmente un beso y un abrazo al padre que tuvimos que tengan un feliz día del padre los que son papás y los que no son papás pero tienen papás Desejen al suyo